Hola, quiero expresar mi solidaridad, mi apoyo al día de hoy en donde está en Brasil realizándose un paro nacional muy, muy masivo con una enorme participación y en donde el profesorado brasileño eh, ha sido uno de los baluartes de esa movilización que se ha hecho hoy día. Cuatro millones de profesores, profesores y profesoras brasileños han paralizado y yo les quiero dar nuestro apoyo acá, desde el Colegio de Profesores de Chile, que es la organización gremial, nacional, que nos agrupa a los docentes de nuestro país, de Chile. Y es, te saludo, este saludo, este apoyo, esta solidaridad, es porque nosotros hemos conocido, sabemos muy bien y hemos tenido una experiencia muy directa de lo que son los daños de las políticas privatizadoras. Nosotros hemos conocido la estafa de las AFP, que es cuando se privatiza la previsión, hemos sabido de las políticas privatizadoras de la educación, hemos sabido de la brutal estandarización de la educación, todo eso... Que ha producido un daño muy grande en la educación y en los derechos sociales. Por lo tanto, cuando los trabajadores brasileños, entre ellos los profesores y profesoras, dan la lucha para oponerse a esas políticas, están dando una lucha muy importante, muy de fondo, en favor de la democracia, en favor de la libertad, en favor de los derechos sociales. Así que desde Chile, desde el Colegio de Profesores de Chile, desde el profesorado de Chile, a mis colegas brasileños, un abrazo, mucha fuerza, Convicción que la lucha que están dando es muy importante. Los profesores y profesoras de Chile los apoyamos en esta lucha.